Hola Géminis, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente a este espacio de bio-neurosabiduría y vámonos, vámonos en este bonus que tenemos para ti con un mensaje canalizado por tus ángeles, por los arcángeles también y también un mensaje que ha sido canalizado por ese poder superior en el que tú creas para que complementes la guía de diciembre, para que te sientas con una herramienta más completa en este momento, ¿ok? Vámonos, Géminis, con lo que tienen para ti. Aquí está el mazo. Y como te decía, estoy en un entrenamiento en donde lo, el, las herramientas que tengo disponibles en este momento... Nos permiten solamente tener la visión de una carta en este espacio, así que eso no nos va a detener para entregarte la información. Gracias Géminis por estar aquí y vámonos, tienes la carta, el coleccionista de huesos. Y con esto te quieren decir tus eh, arcángeles. Que el hecho de que una situación sea o pareciera muy desafortunada, un periodo de vida o algo muy beneficioso para ti, depende mucho de cómo lo veas desde tu sintonía interna. Porque esta carta viene a decirte justamente esto, que frecuentemente tu estado mental y emocional eh, pueden ser la diferencia entre el triunfo y la derrota. Y por tanto... Puede ser que ocurra lo que ocurra, no debes perder el optimismo, puesto que de igual forma todo es temporal. Los ángeles siempre son accesibles y siempre llevan puestas las alas de la esperanza, así que si tú quieres que te ayuden, no pierdas la esperanza, Géminis, ¿ok?, algo pudiera ocurrirte que si bien pudiera definirse como un evento denso o un evento negativo, al tener esta fuerte carta, porque en realidad es una carta muy fuerte para ti en estos momentos, eh, puedes recordar que nada es tan malo como parece y que la oscuridad es, el mayor, es mayor justo antes del amanecer. ¿Ok? Justo antes del amanecer, es decir, todo termina, todo tiene un momento para ser... A menudo eh, esta imagen de este señor viejito que pareciera una persona sabia o puedes encontrar una imagen de un búho, un cuerpo, lo que, tú, lo que para ti representa sabiduría, eh, puede ser que se presenten ya sea en sueños o en imágenes fuera de lo común. Trata de grabar esa imagen de una manera linda para ti, puesto que a través de esa imagen quieren mandarte mensajes, hay una gran oportunidad de recibir justamente estos consejos valiosos acerca de tu vida, acerca de qué acción tomar para que comiences a manifestar tu futuro, el futuro que, re, que te gustaría experimentar, eh, esta carta también nos puede recordar que sería muy importante eh, agradecer a esos personajes trascendidos de tu vida y co consideres que si hay algo que puedes hacer por ellos eh, relativo a lo que experimentaste con ellos como el perdón, como el agradecimiento es muy importante que lo lleves a cabo, Géminis esta clase de... Eh, mensajes a través de tus ángeles parecieron no ser sencillos puesto que tienen una tarea específica acompañar a tu alma eh, para que no te desconectes del sentido de la vida para que estés y te mantengas en una energía alta para recibir todo aquello que te espera para moverte todos a todos aquellos puntos en donde requieres estar y cuando el alma aún eh, está en este momento de aventura, de experiencia, de experimentar en la vida, eh, se presentan tus ángeles para recordarte que lo que transitas y lo que es superficial de las cosas del mundo, eh, puede ser que las puedas mmm, como como sentir de tan, padre, de tan padrísimo que se están abriendo los caminos en tu vida puede ser que sientas que no lo mereces y te hablan mucho de aceptar las cosas como vienen ¿okay? y también te piden identificar las cosas que realmente son importantes uh, existe algo que se llama angustia terrenal, ordinaria y eso es ...mantenerte en una sensación de miedo y escasez en el, en el drama, en la angustia justamente... ...y te dicen que lo que realmente vale la pena vivir es el amor, la amistad... Eh, ...el respeto, las victorias internas, el perdón, o sea el autoperdón... ...la inspiración y el desarrollo espiritual. Eh, estos ángeles juegan un papel muy importante como puente entre tu mente inconsciente, tu alma y la parte consciente, ¿okay? la realidad que podemos eh, estar manifestándonos y muchas veces van a transmitirte eh, estos mensajes a través de mmm, sueños, ok es muy importante, muy muy importante que te abras a recibir estos mensajes muy bien, eso es lo que quieren decirte tus ángeles ahora y lo que quiere decirte este poder superior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 y a partir de este momento nada te duele y solo tienes un estado de salud equilibrado, sin dolencias y con todo súper bien por dentro, súper bien dentro de ti. ¡Qué bonito te acaban de mandar estos mensajes, Géminis! Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Dejarnos tus comentarios y sobre todo, sobre todo, si tú deseas tener una guía eh, personalizada, más a detalle, en donde ubiques y descubras las herramientas, los pasos a seguir para que tu sanación se dé a nivel álmico y entonces puedas generar una realidad totalmente diferente, totalmente abundante y próspera. Mándanos un correo a la dirección que te voy a dejar aquí abajo para que en respuesta te enviemos la serie de opciones que están habilitadas para ti para que elijas aquella que más te resuene. Gracias, gracias por estar aquí. Nos vemos.